Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Como bien yo le decía antes de hacer la pausa, hoy recibimos la visita de la doctora Miguelina Tatú, quien no solamente es la directora de la Escuela Nacional de Capacitación de la Defensa Civil, sino también que le acompañan a ellos dos importantes técnicos que nos van a enseñar en el día de hoy cómo aprender a salvar vidas, que es lo más importante, pero también conocer qué tiene ese operativo, qué tenemos nosotros disponible de mano de la Defensa Civil. No solamente esta nueva app que pudiera decirnos a nosotros cómo ubicar importantes bañarios, lugares prohibidos, sino saber qué tenemos disponible desde la Defensa Civil de mano de su director, el licenciado Juan Sala. Doctora, bienvenida por aquí a usted y a su equipo. Bien, muchas gracias por la oportunidad de socializar con las personas y contarles sí. cómo ha venido preparándose la Defensa Civil para enfrentar el operativo de Semana Santa. Es así. Doctora, cuénteme, uno siempre se pregunta con cuántos hombres cuenta la Defensa, equipo, qué tenemos, de manera de que los ciudadanos puedan sentir la tranquilidad de que la Defensa Civil está en la calle, como se dice. Cuénteme, doctora. Bueno, tú sabes que la Defensa Civil descansa sobre un cuerpo de voluntarios <risa> Para este operativo vamos a tener en el terreno a nivel nacional 10.176 voluntarios sí. distribuidos en 848 puestos de socorro, balnearios y playas. Uh -huh. Además de eso tenemos nuestras unidades de estricación vehicular, las ocho unidades distribuidas de manera estratégica en los puntos más álgidos sí. para poder abarcar el territorio nacional. Eh, también contamos con 15 embarcaciones, 35 guardas, salvaguardas sí. y 343 médicos y paramédicos distribuidos en todo el territorio a nivel nacional. Muy bien. Doctora. Esta nueva aplicación, cómo identificar, cómo saber los lugares que están prohibidos, lugares que no debemos visitar por no poner en peligro nuestra vida, pero lo más importante, que los ciudadanos puedan tener a mano toda la información. Veo que esto es de última generación, un código QR. ¿Qué es esto, doctora? Estamos muy contentos porque sí. eh, la tecnología sí. o sea, se une al operativo de Semana Santa. Entonces... Este, luego que se actualizaron eh, todos los puestos, eh, los balnearios, claro, sí. los que estaban clausurados y los que están hábiles, porque tú sabes que recientemente hubo unos, hubieron unas lluvias que sí. pudieron haber dañado, entonces, eh, producto de eso se hizo una nueva reevaluación para ver si todavía había alguna que pudiera representar algún peligro. Entonces, en ese sentido, el Sistema Integrado Nacional de Información ha diseñado... Este código QR sí. que puede que está a disposición de todas las personas para que puedan consultar cuando vayan a salir sí. si el baneario al que quiere ir está hábil o si presenta algún, alguna situación que pueda haberse inhabilitado. Entonces, este código ha causado sensación. O sea, es un código que ha sido consultado desde que lo sacaron el viernes, lo sacó el señor director en un lanzamiento que tuvimos en la escuela. Y no sé cuántos países han consultado ya el código porque es una herramienta sí. que de verdad este, favorece eh, la consulta de la población, que es una herramienta que está disponible para todo el mundo y entonces es la nueva, es el, nuevo, el nuevo logro que, sí. que, que muestra el sistema en la búsqueda. En realidad nosotros lo que queremos siempre es buscar la manera de hacer las cosas más fáciles a la población. Sí. Entonces esta herramienta ha sido muy bien aceptada, gracias a Dios. Doctora, Ahí la tienen disponible para que todo el que pueda lo escanece. Sí, que, que es bueno su... que sepan que desde su, la pantalla de su televisor con su celular lo pueden hacer. Y pueden de inmediato conocer cuál es el lugar. Pero es lo que me llama la atención, doctora, porque siempre nosotros vemos con preocupación cuando los ciudadanos no atienden el llamado de las autoridades, los balnearios debidamente clausurados, informados previamente. Las personas a veces... Muchas veces nos hacemos de la vista gorda o no hacemos los suecos, como dicen, y como sí. quieran nos presentamos a los lugares. Aunque lo tengamos aquí disponible, aunque la información esté a mano, esté en línea, los equipos de la defensa civil estarán previamente para, si alguien se presente a estos lugares, también pedirle por favor que se retiren o evitar cualquier situación en esos lugares. Sí, definitivamente. Hay un monitoreo. Sí. este Las playas y los balnearios son clausurados por decisión, no es una decisión me da la ganaria de la defensa civil, sí. sino que es una evaluación que se hace en consenso en el seno de los comités de pmre que presiden los alcaldes y los, sí, los sí. provinciales que presiden la gobernadora. En consenso se decide, se evalúa por los técnicos que tienen todas las instituciones que lo conforman y se decide si representa algún peligro o no. De todas maneras, se toman unas medidas porque se señalizan, hay unos letreros que dice playo, vean, a clausurado. Entonces, de todas maneras, hay una supervisión en cada territorio sí. del PMR. O sea, el, los PMR ahora para el operativo van a estar activos, o sea, que se hará una supervisión constante. Además, desde la sede hay una supervisión nacional que, que se, hace, se hace una distribución y desde la sede central también se evalúan y se visitan todas las provincias para ver cómo marcha el operativo e ir resolviendo cosas que pudieran surgir. Muy bien. Doctora, hay una parte que yo recuerdo desde muchos años que veo que su, el personal de voluntarios y todos los que trabajan dentro de la defensa civil para estos operativos inician un trabajo desde la salida de cada uno de los municipios. Porque instalan una especie de carpa, ponen un personal que señaliza para el llamado al uso de cinturón, el, eh, el nivel de velocidad que sea con cierto nivel de prudencia y demás, ¿continuarán ustedes con este tipo de trabajo en esta Semana Santa? Claro, porque es, es costumbre ya sí. nosotros hacer el bandereo sí. en, la, en, en la capital, en sí. puntos estratégicos, llamándole, porque a la población siempre hay que recordar, sí, o sea, sí. siempre hay que... Hay que recordarle, entonces, este, desde esta semana ya, desde el lanzamiento que será el jueves, sí. estará la Defensa Civil y todas las instituciones se sí. unen al sistema. O sea, se activan y entonces se le brinda todo todo lo que contribuya sí. a sensibilizar, a concientizar a la población. No es, yo, yo digo que lo que abunda no hace daño. Entonces, sí, ¿no? el hecho de ver un muchacho con una, un t-shirt y su banderola es alertando de que tiene que tomar medidas de precaución y la la gente lo asume, la gente Bien. lo asume. Ok, estamos hablando que tendremos eso a la salida de la capital, el trabajo también que veo que ustedes suelen hacer en ocasiones los peajes, algunos kits de protección y demás, to, todo esto también viene consigo en este operativo todo viene de nuevo en el operativo, los, los puestos de socorro, el bandereo, la salida, tú sabes que los puestos de carre, en la carretera también van a estar ubicados puestos de socorro, entonces en estos puestos de socorro este van a estar los muchachos también sí. este, alertando a la población, el exceso de velocidad, el si bebe no maneje, sí. este el uso del cinturón, los niños detrás, y todas esas recomendaciones generales que se le dan a la población, revisa tu casa antes sí. de salir, deja a una persona encargada, en fin todo eso, todos esos requerimientos que se hacen para, para tener, para salir seguro y regresar seguro también de luego del operativo. Excelente, excelente. Doctora, yo creo, si no tiene algo más que puntualizar a nivel del operativo, ¿tiene algo más que todavía se nos haya podido pasar en ese bueno, sentido? Bueno, yo siempre decirle a la población que hay mucha Semana Santa. Sí. Todos los años una, es una, es una, venimos todos en esta época... A, a recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay por qué este lanzarse y hacer cosas esa bruto que puedan contribuir a poner en peligro a la familia. Entonces, un poco discreción, moderación y que todo, que todo termine bien. Mucha conciencia y, y, y mucha también, más que nada, mucha responsabilidad. Es así. Señores... Estamos conversando con la doctora Miguelina Tatu, quien es la directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo desde la Defensa Civil de la República Dominicana. Pero nosotros en breve vamos a venir para conversar con Pamela Michel y Salvador Sánchez. Hoy vamos a aprender aquí cómo salvar vidas ante situaciones que pudieran presentársele a usted, no solamente en estas vacaciones, sino en el resto de la vida con usted y su familia. Venimos en un minuto con todos ustedes.